Hola señores, a este primer show match de día 25 de agosto del 2020 la comunidad española de Black Blue Central Fiction y vamos cargaditos con los dos que hay pero este, vamos a comentar primero, este primero que tenemos aquí entre el mestre y el aguerrido que va con el nick de El Copacit, ¿vale? es el aguerrido eh, bueno ¿qué decir de ellos? qué decir, un momento, vamos a poner aquí los resultados, perfecto ¿Qué decir de ellos? Son los dos villanos de la comunidad, prácticamente tenemos al mestre, nuestro querido mestre, un, eh, la mascota prácticamente, de la comunidad de, de Black Blue, ya os sabéis, de los más all schoolers que hay y con su estilo peculiar que todo el mundo quería ver, tenemos al aguerrido, que es como digamos, prácticamente muchos lo comparan como el mestre online, así que tenemos un duelo de a ver quién va a ser el que se va a instaurar con su... Con, bueno, con toda la que puedan hacer para ganar Me han dicho que lo comente bastante duro y así lo voy a hacer El aguerrido no es su mind, ¿de acuerdo? Pero lleva tiempo sin hacer, sin tocarlo Así que no se veía preparado para sacarlo Y ha dicho que lo puede ganar con Celica Un matchup que para mí realmente parece que es imposible a mi gusto Pero vamos a ver si el aguerrido me puede sacar fuerzas y ganar a la is del mestre, cosa que de momento va a ser difícil Se ha salido, muy bien Y aquí me encanta el pokeo que tiene Celica, por supuesto es lo, es lo jodido del combate Porque hay que ganarle a base De los Futsis Y de las distancias que tienen los dos muñecos Vemos aquí, la, le hace el setup Muy bien colocado, el overhead se lo cubre a Guerrero Se cubre otro overhead, le va presionando la presa Será Libra, que bueno, y al final le ha entrado un 6B Para adelante, Guerrero, con lo bien que estabas cubriendo Le tira muy bien es, eso Ese Cres Y al final le ha entrado este Overhead Vamos, este segundo round del primer combate Le han dado la presa de Es Le va le hace el combillo, el combillo de Mara, el Loop Que tanto le gusta a Mestre Y venga, a seguir el Overhead rápido Gracias a el, el dope que se pone Vamos aquí como ahora, he tirado el Cres. Le intenta la presa. Sigue cubriendo otra vez el Rapid la Otra presa. Por favor, se libra al la aguerrino. Aguerrido es un Cristo. Se está cubriendo lo vergen. No sé cuándo toca. Ya ha tocado con un 5A. Tenemos el combo, lo lleva a la esquina y. No, sal, no hace la, el, para seguir saltando Se queda con un poco de Barra Azul Muy bien, ese bajo engañándose a la Overhead Se escapa con el run que tiene Celica Salta con el de Le ha entrado... ha ¡ah! Sacrificado la vida con ese whiff, qué lástima Pero este le, eso le puede quitar bastante vida Salta... ¡Y ahora la primera presa morada, señores! Del online, la primera guardada del online que se ha comido mestre Tenemos el primer premio de este combate Vemos este, ahora como está presionando, le tira una presa, se libra y salta y al final se lleva este segundo combate Nuestro señor mestre, vemos aquí una raid, muchísimas gracias chicos, a Korau, Kinkuli, Sangyu Vemos, oh, ese overhead que ha entrado ahora es, lleva presión, bueno, le está haciendo el combo, lo tira abajo, tira con el Crest Oh, Shoryu, que en toda la boca, se pone a correr por debajo y a ver cómo va a paliar ahora ese... Bueno, no, no hay juego de zoneo. Dentro con un con el golpe que menos esperaba. Mestre, gracioso pero ¿qué haces? Y el combo con la avioneta. Sí, señor, termina con el 6D. Me ha gustado mucho este de cómo ha terminado ese combo. Tiene un poquito de barra azul para hacer en cualquier momento un golpe potenciado. Le ha cambiado de lado y... Bien, combo con la avioneta Cuando el oponente está agachado, muy bueno Le toca el 5, a y esto Puede matar, puede matar Activa Aguerrido. ha fallado el combo Le tira el El, el counter se sigue presionado Le entra con una avioneta El primer burst que tira mestre Aguerrido que está con mucha Ventaja de vida y con el overdrive Activa mestre, tira con un Shoryu Pero no sé qué ha pasado, no sé qué golpe ha salido Dándole este primer combate A nuestro aguerrido el jugador online que le ha quitado el puesto a Mestre, veo Baiteo de primer round, dicen por aquí. <ríe> vemos los muñecos cómo están ¿Cómo están aquí. Hola chicos, hola cuando queráis, cuando queráis. A ver si me han dicho algo, no dicen nada, van a seguir. Segundo combate este First to Seven. el aguerrido que me ha sorprendido me ha sorprendido, tengo que decirlo es un jugador que lamentablemente solo lo hemos visto, o sea, sí que ha ido a presenciales, pero por tema de, del mando que usa un hitbox, etc, etc, no hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos mucho offline con Mestre sí. y la verdad es que no pensaba que vería sabiendo que no es su mind que no vería que nivel alto con Celica. Y veo que está haciendo el, gol, el combo ahora mismo. de la avioneta otra vez por abajo. Le cambia al lado. Lo tira hacia esquina. Y lo tiene en esquina. Y le ha tirado allí la apisonadora directamente. Y por abajo que le entra. Le hace saltar. ¡Oh! Se le ha cruzado. Le ha salido el Shorry. Que creo que es lo que no buscaba. Creo que no es lo que buscaba. Salta con el D... Ha caído con el D y eso le va a dar el combate, haciendo que Mestre pierda el overdrive además en, esta, en el segundo round de este segundo combate. Es una lástima porque sí. Eh... Celica lo tiene jodido porque para hacer realmente daño Y en, depende de qué hurbox bueno, de, de qué hurbox de oponentes Para hacer verdaderamente daño Tiene que haber perdido vida al inicio de combate Con el full de vida no tiene combos fuertes A no ser que la, eh, Y hay hurbox que le es imposible Prácticamente convear fuerte Entonces así vais a ver que va a hacer Piños, piños, piños y se lo va a llevar Haciéndole Sin, sin hacer los combos de gasto de vida Mestre que está haciendo. Un puñetero fraude. Pobre Mestre, escucho de fondo el público que tengo aquí detrás animando a ambos jugadores. Se están lamentando de la decisión que ha tomado Mestre... No se lo pueden creer. Están apoyando a Mestre. Cuando aquí el que lo tiene mal es aguerrido. Están apoyando a Mestre. Pues no le han tenido que quitar mucha vida, dicen por el chat. Qué duro. Ready. Están ready ambos jugadores otra vez. Le falta por confirmar a aguerrido, creo. Se está moviendo, no sé si. Ya, ahora, venga. A ver si nos va a deleitar con sus. con sus in, impresionantes eh, tretas arteras el mestre. De momento las está ganando aguerrido. La presión muy bien cubierta en online. Recordemos que son matchups online. Chicos, no sé si se escuchaba bien el sonido del juego. Más mi voz. Si sí, está bien superposicionado posicionado. Avisadme por el chat. Pero vemos ahora muy bien cómo lo ha ido apartando. El zoneo que no le ha funcionado para nada. Le está presionando muy bien ese 12. Le zonea Mestre, le va zoneando. Se ha saltado con un C aquí a ver si, ca si cazaba, pero no. Y ha entrado con el antiaéreo. El juego de Célica tenéis que tener en cuenta eh, chicos, que tiene un estilo muy, muy rollo juego viejo, ¿vale? pillando con piños sueltos haciéndote saltar con el Hadouken que es de larga distancia y tiene, sobre todo, si algo bueno tiene célica es la velocidad del antiaéreo el antiaéreo lo tiene bueno entonces siempre te inter... eh, su mejor posición es hacerte venir con el Hadouken y si vienes por el aire pillarte con un antiaéreo es lo que mejor te puede ir Y aquí tenemos cómo ha intentado baitear el bus Le entra el... el... Le ha entrado el overhead, el especial overhead, la pisonadora, le entra a presa de mestre, mestre que no se lo quiere pensar El loop ha fallado, no sé si adrede, lo dudo Y aquí tenemos el exitaxel que le da esta primera ronda del tercer combate Como intenta pescar Mestre, muy bien, Rido que lo, lo dicho, intenta pescar con el, anti, con el antiaéreo. Le viene con la, con la avioneta, es safe si no se castiga en instant block. Y tiene un backdive suficiente para tirarse para atrás, esa mejor forma que tiene para aproximarse el personaje. Y luego tirar para atrás y pokear con un 5B que lo tiene muy largo. Y tenemos aquí cómo termina el combo, se cura vida, decide curarse vida. Y Mestre que está atacando, creo que está tomando una muy mala eh, estrategia contra este personaje Está tomando la, la estrategia de ir a por ella cuando debería tomárselo con más calma Porque mirad cómo ya ha perdido el tercer combate de este First to Seven Si el Mestre pierde 7 seguidas se va a afeitar la cabeza chicos Con esa melena que tiene Mestre, ya se está disculpando en el chat. No te disculpes, your S, <ríe> el chat es buenísimo. Como la ver esto en directo. 3-0 por parte de Aguerrido. Cuarto combate es de este First to Seven. Y empieza, se ha cambiado el color, se va cambiando el color. Ahora tenemos el color de Ramlethal. Como le intenta cazar con el Jamsé, viendo que Mestre no le ha tirado el antiaéreo. Y empieza la presión con los cres muy bien. Ese bajo le tira otra vez la presión, salta con los con, Y al final ha intentado coger, pero no le ha pillado Estoy viendo muy fuerte, a ¿eh? aguerrido, muy fuerte. Le intenta cazar de nuevo. Eh, empieza otra vez el neutro. Aquí es donde pierde Celica. Lo pasa mal para llegar hasta eso. Se la ha jugado con, un, con el drive, con el coche. Y ha triunfado, oye. ¿eh? Ya lo tiene. Están a corta distancia. Y empiezan los mix ups de. No. Ha fallado. Le hace el mix-up con el. Con los Cres le presiona otra presa, pero el aguerrido se libra con una facilidad increíble, ha fallado el combo, le vuelve a atacar, le está atacando, le tira le intenta cazar con el Cerica Kick, otra vez un poco de zoneo, el combate poco a poco como tiene que ser, de antra o por abajo, gastar rápido para seguir el combo y sigue el combo, el combo del loop y ahora se termina con ese 13 para ponerse con la, con la pose, Mestre que se esperaba un súper o un sorribo que sea y al final ha entrado con el overhead rápido que gracias a la continuación lo ha matado o podía seguir combo muy bien dándole este primer round que puede acercarse a la primera victoria que necesita Mestre. Aquí vemos como ahora tenemos a Mestre jugando en la parte que le es cómoda a es en ese matchup le ha enganchado aguerrido gasta eh, bueno está haciendo dos combos. Potencia los ataques, los especiales. Se cura un poco para ganar un poco. Para, al menos en el tanteo de neutro. Recuperar un poco de vida. Y aquí muy bien Overdrive. Sacado directamente de su estilo de combate de, de Under Night. Le caza con el B después de haber fallado el combo. Y empieza otra vez el zoneo. Muy bueno. Ahí al final lo ha cazado, aguerrido. muy mal zoneo. Ha calculado muy mal Mestre. Se le acerca. Tenemos Mix Le ha saltado con el champ D así un poco turbio, que ni él creo que sabía dónde iba a caer, <risa> podría ser, ¿eh? y termina ese combo ZK-Kick y muy bien, ese cambio de lado, increíble cómo está haciendo Aguerrido, increíble cómo lo está haciendo Aguerrido este Showmatch, como nos está enseñando, que por mucho de que juego online no es un paquete... Lo está haciendo muy bien Empieza otra vez el zoneo Intenta a ver si se cazan Salta, se le ha acercado ya aguerrido con Celica Es Overhead, muy bien Y ahora, a ver Cubre, le viene la presa de nuevo Se está repitiendo cada vez más Se está quedando sin, sin formas de entrar La es no abre No abre, le ha tirado el Shoryu y ahora le ha cazado con ese backdash Muy bien Y otra vez A zonear A esperar que no se acerque Le puede ganar con el zoneo Le intenta pescar Ha entrado un Zelka aquí qué lástima que no ha sido ni counter Ni agas ni, ni rapid Y ¡Uh! Ese cruce de mestre Muy bueno Le tira otra vez Le está manteniendo la presión Con los que Y al final Ese 6B ha sido su perdición muy bien tirado el bus porque si no se le iba La presa aérea que han intentado los dos Me da a mí Rapid con el champ de Le cruza el cruise trigger que no se lo esperaba Y le da la victoria A guerrero, ese cruise trigger que yo no sé Por qué ha entrado aquí Pero tenemos un Domestre punto rar descargado ¿Qué va a pasar? Señores, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 4-0. La gente ya está apostando un 7-0. No puede ser. Me estoy poniendo las manos en la cabeza. No puede ser. La gente ya está. Ya está pronosticando un 7-0. Mestre no puede permitir fallar a todos sus fans. Uh, pues ha sido justo justo entre los combates, ¿eh? Ha sido justo entre los combates. No os habéis perdido nada, no os preocupéis, chicos. Perdonad. No sé qué ha pasado. Suerte que ha sido entre los combates, ¿eh? Y empieza el quinto combate. Este color que no lo había visto yo. No sé. Y venga. Le ha cazado con el Jump C el aéreo. Tiene toda la vida, no puede hacer los combos fuertes. Se le acerca, le pokea, le tira al bajo. Le ha entrado con el, el antiaéreo mestre, muy buena. Le salta con el jump Y esas pataditas que. Bueno, le ha quitado ya media vida con la puntería, le ha quitado media vida. Y venga, le ha cambiado de, la de lado. Oh, no ha seguido, no sé qué ha intentado aquí, ha aguerrido. No sé si ha fallado el combo o simplemente lo ha vacilado. No lo sé, pero le han entrado un 5B Y eso, cambiamos de lado otra vez Terminamos con la bola para cambiar de lado Ya ha leído que con Pero como un libro abierto Hasta aquí detrás han leído ese Shoryuken Hasta aquí detrás El público ha leído Shoryuken, señores Pero Mestre, ¿qué haces? Ahora Mestre está... Atacando muy bien, pero ya está presionando de nuevo el aguerrido. Le entra con el, con el spacing. Y otra vez ese shorty. fire 12. ¡Oh! ¿Por qué? Yo nunca haría esto. 12 entrado. Cruise Trigger es que pierde más perdiendo el burst. Pierde más. Que perdiendo el burst le hubiese sabido más. Le hubiese sabido peor. Hay situaciones, chicos, que a veces yo no recomiendo que intentéis baitear el burs, es que él, si pierde el burs, sale perdiendo muchísimo en este juego, eh, pierde a remontada prácticamente y, a, y con la diferencia que había de vida no, no hacía falta. Y aquí vemos, bien, bien, pero ya lo tiene perdido, Mestres. y le entra un simple golpe y le entra super, ha reaccionado super, pero mal. Tira el burs, la bola están aquí ahora sp spacing no tiene que dejar que se le acerque y al final le ha entrado con un celica kick provocando 5 a 0 en algo? Venga, que está. A ver si, si dicen algo. Nada, dicen nada, están preparados. Me voy a mover por la sala. Están aquí. Que Mestre sí si lo pilla, lo destroza. Si esto fuera offline, señores. Si esto fuera offline, Aguerrido estaría corriendo ya por todo el pueblo. Huyendo de la ira de eh, Mestre. Si fuera plan ya habría ganado, dicen Venga, a ver qué ocurre ahora. Faltan dos combates para que Aguerrido se lleve la victoria. Empiezan otra vez el spacing. Ya los Hadukens, muy bien, ese Haduken le han entrado. Este tiene que mantener la paciencia. Y le ha entrado ese el, el, el, el, el avión. ¿Cómo ha hecho autoarmor al proyectil? Se cura. ¡Toma! Y otra, ¡Pero solo se le puede ocurrir al mestre! ¿Solo se le puede ocurrir al mestre una maniobra suprema como esta? Por fin está haciendo ahora cosas que no había visto antes en, en este hombre. Mira que lleva días practicando. Le ¡Qué chulo este combo! Si no falla lo mata... Y aquí tenemos el Ron que Mestre no quiere perder este reto, no quiere perder, quiere que no se burra la gente de él. Así que el público está animando a Mestre la primera vez en mi vida que veo que el público anima a Mestre, no sé si es porque odian a Guerrero o porque quieren que no ocurra un 7-0. Ni idea, la verdad es que ni idea, yo ya estoy hasta confundido de, de cuál es. Y aquí no tiene un show, ¿qué ha pasado? El combillo se le acerca. ¿Cómo le está? Ahora, ese bajo con el drive. Que allí no puede hacerte overhead. Termina el combo. Y el serika Kick para hacer que, haga, para que se levante rápido el oponente. Muy bien. Tira el super. ¿Mestre puede responder con super? No lo ha hecho. Qué lástima. Y va a presionar ahora a Tira Overdrive como si fuese el Undernight. A Guerrido le responde con un Shoryu. Ya está recuperando un poco de vida. Le va pokeando, le va pokeando. Al final entra la presa, el típico poke presa. que Recordemos que estamos online y esto funciona aún más, si cabe, que offline. Va a tirar super, tira super. O deja a un piño. A, bueno, deja a un. Sí, a un piño de vida y le da la primera victoria de Mestre. El público está empezando a hablar. Se está rumoreando en el chat de una posible remontada. Se está empezando a rumorear de una posible remontada. Ese bajo, que aún 2B de muy lejos. Sí, ha descargado con, poca, con muy poca conexión el mestre. ¿Vamos a ver un segundo combate consecutivo? ¿Ganado por Mestre o, o nos vamos a quedar con las ganas el público? Yo es que ya no lo sé, no he podido leer el chat. Yo ya no sé si animan al Mestre porque hay más odio al aguerrido que al Mestre. Que eso ya, a mí, es que es difícil. No os preocupéis. Y tenemos este, de nuevo, séptimo combate... Uy, se han cambiado, se han cambiado de lado, chicos Vale, un momento Porque veo que se han cambiado 5 a 1 Me he perdido un poco con el, con el corte Lo siento Es problemas del online Pff, No sé cómo Ya sabéis eh, lo que tiene dos, dos retos online Qué lástima Y venga Muy bien, el mestre Cómo está ahora presionando Estaba allí y le entra aguerrido Le levanta, ha ¡Ah, fallado el combo Qué lástima, ese como mataba Tío, el super cara, el mestre Pero qué haces, qué haces desgraciado Qué haces Está presionando ahora Shoryu por parte Y cargado para poderlo seguir Perfecto pres Y ahora mismo es el aguerrido que ha entrado con el combo <risa> ¡Hostia! <risa> ¡Lo habéis visto! <risa> Shoryu re Respondiendo a Shoryu Ahora le tira a los Harukens Le caza con el, con el Jump C lo intenta, al ah, final Muy bien, las ha ido, No falles, mestre, no falles Aguerrido, ah, aguanta Aguanta, ha fallado Le entra, le entra, pero eso mata Y aquí tenemos El astral que tanto buscaba Se lo ha comido Se lo ha tragado No tenía super, Mestre. ¿Estás diciendo por no tenía súper? 6 a 1 ¿Puede haber remontada? Sí, eh, has mirado en la barra equivocada, seguramente, porque no, tenía, no tenías, lo, lo he comentado yo mismo, que no tenías súper en ese momento. A un combate de llevarse este showmatch de hoy, aguerrido, ¿va a ser un 7-1 o Mestre va a remontar? ¿Será tan desgraciado que va a poner el Susano? ¿Por qué lo tenía tan claro, tíos? 6 a 1. Empieza a, eh, ese empieza a sonear, tiene que zonear tiene que hacer que... Y le ha entrado con ese chambé agachado. Como intenta cazar con un 6B, le ha entrado el drive con el cross-up. Con Billo, termina con la bola para no perder la barra azul para tener potencia. Y aquí tenemos el avión, que es lo que está haciendo todo el rato para llegar. y Ahora tenemos aquí la presión muy bien Terminado con él eh, Allí se, podría, se tendría que haber mirado Mestre que podía hacer en esa situación Porque se pueden hacer cosas Y... Ahora le ha entrado el antiaéreo Puzzle Drive Le entra con un Jambe ha tirado el super para asegurar, quitarle un poco de daño, le cambia. ¡No! Le ha cambiado el lado. Creo que nadie sabía que iba a cambiar el lado. Muy bien, le ha obligado a tirar bur Se le acerca guerrido a... dando. Y aquí tenemos. No se puede castigar. Y se lo come. Mestre debe. Me estoy imaginando en casa que debe haber dicho. Venga, hombre. Esto no puede ser. Le caza con el 6B, lo ha rozado al menos, pero ahora vale, tiene el combo. El, muy bien, aquí con el Cres Pim, pam, Y otra vez Tenemos el Cres puesto Le cambia al lado Pero ha entrado con un 2B No lo falles, mestre No lo falles, danos el, Este 6-2 Esta segunda victoria Tiene que ser para ti Ojo que te puede venir Y por qué la cagas así, así, desgraciado ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué cuando más confío en ti me fallas? Y a curarse, el combo de curarse, el combo de curarse vida Sigue con el drive, no ha entrado el drive, qué lástima Qué lástima porque eso, bueno, pero se ha curado media vida Y le hace burla, se burla de él, Está aún fallando el combo Está Aún fallando el combo El drive el... muy bien le ha tocado con el poke pero no tiers burst muy mala posición ese burst le está atacando como puede con todas las con todas las... al final por qué tiras ese B? se le va se le va se le va se le va Se le ha ido, señores, 7 a 1, favor de aguerrido, en contra de casi todas esas apuestas. La gente pensaba que sería más equilibrado. La gente pensaba que habría, que, que perdería aguerrido por el matchup, pero no, ha sido un 7 a 1. Me ha fallado mi propio padre. Es que, joder, mestre, ¿por qué me haces esto?